de lejos pude ver, una aldea muy apagada Pero cuando me acerqué, noté que algo le faltaba Alguna aldea no pregunté si conoce a la bailada Él me contestó que no, que ni la música sonaba Caminé con él y problema, platicaba Que atrás de las montañas estaba quien la prohibía. Si llegaba a escucharle, un animal te convertía Yo un que de vez y Me logró convencer que no era ninguna broma Que esto fuera diferente, pero nadie lo aceptaba. Y así fuese verdad que me convierte en algo chido Llegando a las montañas, el ambiente me ha enseguida El cielo todo lado acompañado de una risa La vibra muy incómoda pero también dudosa La sombra me decía ojalá no pase nada A mí no me importó pues quería ver qué pasaba Pasaron varias horas nada raro sucedió En esta situación no sé cuál es mi intención De cualquier manera una aventura me salió Resulta que la sombra solo era un señor Ya de camino al una señora se acercó Surtenida me miró preguntando qué pasó